Don Pancho, ¿cómo ha estado? Bien muchacho, ¿y usted cómo está? Muy bien, Don Pancho, y cuénteme, ¿para qué me llamaba? Para mostrarle el canal en el que estoy viviendo ahora. Ah, sí, está muy bonito el paisaje. Y cuénteme más, ¿qué hacen en este canal? Este canal se llama Historias Animadas. Yo soy un dibujo animado, así que entre todos nosotros Vamos a contarles nuestras historias Ah sí, Don Pancho, aquí suceden cosas muy interesantes por contar Y dígame, ¿cuántos viven en este canal? Y total somos ¿Oh? Golpearon a Don Pancho Y creo que vienen por mí Yo mejor vengo en otro video Suscríbete Y activa la campanita Muchachitos irresponsables tengan más cuidado al jugar la cabeza con ese balón. Poco y se me quiebra la cadera. Estos niños ya no respetan a los mayores. No es como en mis tiempos, que me corregían muy fuerte. Voy a tener que hablar con los padres de estos niños a ver qué es lo que pasa.